el Realme Watch que es la apuesta de gama de entrada de smartwatches de la marca Realme como pueden ver tiene un diseño cuadrado con los sensores acá y un único botón de acción por ahora lo vamos a dejar acá mientras exploramos qué más hay en la caja Básicamente aquí hay otro compartimiento y aquí está el cargador, que es bastante sencillo, es muy liviano, se siente muy plástico. Y la documentación básica sobre cómo usar el smartwatch. Fíjense acá, nos muestra que debemos escanear un código QR y usar la aplicación de Realme Link. Algo de preguntas frecuentes y demás detalles básicos. Bueno, hablemos un poco sobre el Realme Watch. Lo primero que uno nota son estos viseres que son un poco grandes. Ahora, hacia los lados nos va mostrando las notificaciones, por ejemplo, de actividad, la frecuencia cardíaca, la forma como he dormido el clima y si yo dejo el clic sostenido puedo cambiar las caras no hay muchas pero eh, efectivamente es una propuesta interesante poco costosa para todos aquellos que quieren un wearable los materiales de fabricación se sienten un poco plásticos pero eh, pues hace cosas bien chévere es como mostrar notificaciones, en este caso no tengo mensajes y hacia arriba veo las funciones a nivel de deportes está temas como, las, como correr por fuera, caminar eh, las cosas que yo hago adentro por ejemplo como en una elíptica bicicleta, capacidad aeróbica, fuerza, fútbol, basquetbol eh, ping pong o tenis de mesa y algunos deportes un poco más fancy como por ejemplo el badminton la bicicleta estática la elíptica, yoga y el cricket, recordemos que este reloj viene precisamente de India y de Asia entonces pues hay algunas cosas o, o deportes que se practican allá y por estas latitudes no Aquí bueno con este botón me devuelvo vamos a medir la frecuencia cardíaca ok. otra de las funciones es ver la actividad diaria pero como pueden ver no tengo mucho algo que no me ha gustado tanto es que tengo que poner la actividad a, por ejemplo cuando voy a hacer ejercicio tengo que avisarle no lo hace automáticamente como en algunos gadgets de gama alta también como les mostraba graba pues la la forma como estoy durmiendo el comportamiento en la música puedo hacer cosas como subir o bajar el volumen y cambiar la canción otra de las cosas interesantes es que lo puedo usar como control remoto de la cámara puedo encontrar mi teléfono puedo usarlo precisamente para meditar por ejemplo para mantenerme relajado entonces me va diciendo que inhale, exhale y demás me controla la respiración. Las alarmas. Son bastante fáciles de adicionar. Yo voy, le voy diciendo. Por ejemplo. cuándo, Si se repite cada día. O es una sola vez. Confirmo. Y listo. También tiene. Por así decirlo. Un cronómetro. Yo empiezo. Lo paro. Puedo seguir. Y listo. Y aquí voy grabando las vueltas, nada fuera de lo normal ahí, el clima que lo tengo que cuadrar desde el reloj, digo desde el celular, y los settings que son básicos. Ahora, ¿qué no puedo hacer? Puedo ver notificaciones más, no puedo responderlas, entonces para que lo tengan muy en cuenta, este es un, un smartwatch básico, el Realme. Watch. y algo que deben tener en cuenta es que los materiales de construcción son muy plásticos también pues por lo que se está pagando no se podría esperar algo demasiado elaborado pero en general pues funciona bien, tiene algunos problemitas, por ejemplo no tiene WiFi, entonces muchas veces se desconecta el Bluetooth y pues la aplicación no avisa ni nada entonces pues se pierde un poco la trazabilidad, toca estarlo sincronizando en el tiempo pero como primer smartwatch podría ser una, una aproximación interesante para todos los que quieren subirse a un wearable y no saben si realmente lo van a terminar usando o no. Otro de los temas que a veces pasa es que la pantalla no siempre responde tan rápido entonces toca dar uno que otro clic y pues por ejemplo el brillo no es como en otros que uno va subiendo y bajando sino son clics, clics, clics y así se cambia como pueden ver esta es la información que me da el reloj precisamente sobre los pasos el sueño la frecuencia cardíaca y esta parte del oxígeno pues no ha funcionado vemos que en esto del ejercicio hay que activarlo no lo hace automáticamente como algunos otros. Aquí vamos a ver por ejemplo la parte de la medición del oxígeno en la sangre no lo he probado anteriormente pero vamos a ver cómo funciona, qué tal mide y demás quiere decir que estoy saturando muy bien, 97% wow vamos a ver, recuerden que en este tipo de wearables lo que nos importa no tanto es el número sino la consistencia, entonces vamos a volverlo a medir En general, la batería tiende a durar aproximadamente una semana de uso. Tiene, como ustedes saben, 160 miliamperios hora. Y también tiene un modo de ahorro de batería. Bueno, y Para salir del modo ahorro de batería, lo que debo hacer es un clic sostenido sobre este botón. Y vuelvo acá, algo que deben saber los que están pensando en comprarlo y hacer pagos electrónicos Es que no tiene ni wifi ni NFC, entonces para ese caso de uso no va a servir Por otro lado, no tiene el convertidor de corriente en la caja Entonces pues necesitamos tener un, el popular marranito de USB a, a corriente Entonces para que lo tengan muy en cuenta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 Es un wearable bastante básico, pero que sirve precisamente para aquellos que quieren experimentar tener un wearable y ver si realmente les sirve, por ejemplo, para hacer seguimiento de la actividad, del sueño y demás. Si quieren algo más elaborado, de pronto deben mirar opciones de otras marcas. Realme Watch.